¿Qué tal amigo ucraniano, amiga craniana? ¿Cómo estás? Estamos aquí, pues la verdad muy felices porque pues llegó Santa Claus adelantado con unos, unos pequeños juguetillos, ¿verdad? Hemos estado viendo cosas para la cuestión de la grabación, ¿verdad? Pero pues miren, miren nada más que belleza Son unos sistemas de monitoreo personal mejor conocidos como InEars Sí, de la marca Shure Son casi los más chidos están increíbles, vienen La verdad es que estamos muy contentos. Y bueno, pues esto nos va a ayudar a ofrecerles un mejor show. La verdad. Y pues también al ingeniero le hace la vida más sencilla, ¿va? Mucho más. Mucho más sencilla. Y otra cosita también, miren nomás, el sistema de inalámbrico para instrumentos. También de la marca Shure, Para ya no enredarnos. Así es, ya para poder brincar, saltar y correr, ¿verdad? Como dice la canción de una banda muy famosa que se llama Cráneo a la plenitud Sin mayor problema con los cables ¿va? ¿Estamos felices o no? ¿No están sí. felices muchachos? Y aquí claro. están las instrucciones muy claras súper claro, súper claro. Muy fácil Así es amigo graniero Pronto te estaremos dando el review de, de estos juguetitos nuevos que Acaban de llegar a, a la organización Cranion. Y pues nada, felices de compartir esto contigo. Y pues yo creo que nos vemos en la próxima. ¿Cómo ven? No, ¿no? En la próxima. Nos en la vemos. próxima, Está muy pronto. Bien. Y ya saben, pórtense mal, cuídense bien y nos bemoles en la coda.